¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de World Latino como todos los jueves a las 7 de la noche y hoy, bueno, el día decisivo. Hoy, el fin, la final de finales, papu. El torneo Vultuber llega a su final. La gracia, gracias, producción, la verdad. Eh, por el nombre, la verdad que se, se pasaron, la verdad. Pero, como pueden visualizar a mi lado, tengo a los dos finalistas, King César y Tunki, GP. La verdad que. De verdad una cosa de loco, yo llegué, lo hice ahí, todos ahí conversando, toda buena gente, de verdad ya están serios Papu, o están sea, su polito, están todos serios, no se quieren ni mirar, pero vamos a tratar de encontrar una de encontrar una comunicación entre ellos. Papu, coméntame, empecemos por Tunki primero. Uh -huh. eh, papu, ¿tú es la segunda vez que ya nos acompañas aquí, eh, bueno, aquí en la oficina, ¿verdad? La verdad sí, eh, tengo la oportunidad, eh, la segunda vez ya es que estoy aquí visitando a, a la oficina. Pero esta vez me siento más, más nervioso que sí, antes. Me mando, leo, tu brazo, sí, sí, la, la verdad, la verdad que sí, me está tomando un poco de nervios. Pero bueno, vamos a darle con todo y con César diciendo lo mejor, ¿no? Y claro. que gane el mejor y, y nada, darle con fe, sin jack. Sin Papo, tú comentario que es tu primera vez aquí. Este, bueno, sí, no, vienes no, desde Barranca, me invitan. Sí, no, no. este, la verdad que es sí una performance de 10 puntos en todo el torneo. Gracias. Eh, coméntame, Papo, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahora ya aquí? este, in situ, ya con la. Donde las papas queman, Papo. Bueno, ahorita estoy tranquilo. Eh, lo único que, lo que quiero agradecer a todos los usuarios que votaron, gracias a mí y también por tu y gracias al apoyo de todos los usuarios. Y nada, se agradece mucho a la comunidad que siempre está ahí detrás de nosotros, ya sea por los otros YouTubers también que participaron. Y se agradece bastante, pues no, eh, yo me siento tranquilamente agradecido con todos y con la comunidad de Washington también. Ah, perfecto, ya saben, entonces ahí están los dos finalistas del torneo de youtuber. Eh, mucha, hay tensión, chicos. hay nerviosismo, hay también entusiasmo, hay muchas cosas en conjunto, la verdad. Pero sí. esto no podría ser posible sino a nuestros amigos de Halion Gaming, que obviamente han oficiado el torneo y agradecerles infinitamente, la verdad, por hacerlo posible. posible. Medita producción mirando, medita que me ojito está viendo, mirando por acá. ¿Cómo uh -huh. hace Papu? ¿Cómo hace? <risa> <risa> bueno, igual no sí. se olviden, pueden ubicarlos a ellos a través de sus redes sociales en Facebook como Halion Gaming. Eh, bueno, nada chicos, la verdad este, a mí me da mucho gusto verlos ustedes acá, este, hace sido una dura, duras batallas para poder estar aquí, eh, sin lugar a dudas, este, ustedes están gracias aquí por sus, por sus seguidores, ¿no? que, que de una otra manera han hecho posible que eh, puedan ser nominados. Eh, bueno, más bien comentarles chicos Que si ustedes, con, eh, si todos los viewers Que ustedes tienen, comparten la transmisión Estarían entrando en un sorteo Solamente cuatro ganadores van a poder Llevarse los siguientes premios Acá la producción me lo dejó en lapicito Así que la verdad que es un poco borroso La verdad. Pero <risa> 10, Olympic, eh, ya, este, 10 Olympic Box este, Tenemos y 100 de GP, wow. ¿cómo hacen, papu? 100k de GP, pero ustedes no van a pagar antes ¿no? de estar Ya fue, ya fue. Ya lo no ¿Cuántos para ti es 100 100k de GP, papu? ¿Cómo lo miden ustedes? Yo creo que es una experiencia más, ¿no? O sea, del GP que te dan, ¿no? de cada partida que va jugando. Claro, es más. 100 K de GP para pero, en bruto, así, ¡pum! pero el... ascender, algunos algunos ya saben que <risa> <risa> <risa> su latigazo. <risa> <risa> nah, 100 K de GP para algunos es bastante, ¿no? Ya que están en ley bajo y pues claro. perdón, pueden ascender más rápido, ¿no? Claro. claro. Y como puedan visualizar los sonidos llegan gracias a nuestro querido amigo ¡Minion! Que raro, oh. los te es luciste ese día también con la presentación. Ahora veo que el, el logo del torneo está en dorado, papu ¿Cómo haces, papu? ¿Cómo sí, es ya, tutorial, está en la, ya está en la etapa final Y bueno, <risa> se merecía ¿no? una animación para este día Estoy siempre tan entusiasmado ¿Cómo ¿pa? te parece la visita acá de nuestros dos este, finalistas, <risa> No, muy feliz de conocerlo por fin a César A Tunky también, que estaba acá la vez pasada Sí, es bueno, ¿no? Que la comunidad se una más Pero, ¿sabes qué? Hablando de que tú ya lo has conocido, has visto ¿no? Hoy tenemos una gran ausencia, la verdad Ponme las musiquitas pular, ¿verdad? Acá que Ojitos ojitos se pone, mal, ah? se pone mala. Uy, no, se tiró al piso. Uy, está temblando, qué te gusta. Te gusta que, chicos, ese día no nos acompaña, ¿no? o sea, es que sí, que sí, ¿no? La verdad, Señor la magia bueno, ya no, este, ya no va más, no Me forma producción Sí, uy, se ríe, ¿por qué te Malo, se ríen. Bueno no sí la verdad este señor yo le me enteré hoy día no que, que bueno este que no va más que, que da un paso al costado de, de una Wolf qué, pa, ¿qué pasa producción sin ah, ¿Sí? toda la boca <risa> <risa> bueno no si lo, no nada no, más allá de la de la broma este no sí la ausencia la verdad de Lady Wolf la verdad Lady Wolf no yo hoy día papus la verdad es que está qué pasa uy no oh, yeah, <risa> eh, <risa> <¿Alguna>, dónde estás <risa> no si no este yeah. más bien eh, no, sino que Lady Boy, como usted sabe, papu, hoy día ha habido una toneación con el servidor, y mucha gente estaba como que cha, pudo, un poco ardida el tema y Lady Wall dijo, no, yo me voy a encargar, voy a solucionar el problema por los chicos y si se metió al servidor, papu, se puso su, no, se, o sea, se puso su gorrita, ¿no? Se puso, se puso toda la ropa de chamba, con sus herramientas, se metió al servidor para arreglarlo, papu. Así que, <risa> la verdad, que mira, ahí, ojito, qué ojito hasta que se ríe, ¿no, papu? La verdad, ya... ¿Qué mentiroso? <risa> <suele. risa> un beso para Lady Ball, la verdad gracias la verdad por tu labor siempre apoyándonos y qué mejor que, que bueno ahora o sea, ahora hay una nueva opción este, una nueva opción de seguridad no y entonces lo, claro. también este está muy beneficiado solamente tienen que corroborarlo con sus correos, papu. así que ya igual este, esto se va a ir anunciando no mínimo sí que... justo ha habido una actualización de de relámpago para solucionar un problema que tenían los chicos que no habían afiliado el correo electrónico Uy. y que se le, les impedía conectarse al juego sí, sí, Es, que es sí. muy raro, ¿no? Porque o sea, normalmente cuando tú creas tu cuenta Papu, eh, normalmente tienes que certificar tu correo electrónico y con ello pues ya tu cuenta está asegurada al 100%, al no hacerlo, tu cuenta está como que al 50 nada más, eventualmente cualquier fan se roba la cuenta y la canción sí. Ya que tocamos un tema de cuentas, ustedes saben Ustedes Pacu, ya le hemos hablado con y su momento, Gemetuki. Ya está, lanzamos la noticia, Maru. no, Tunki, no, no, todo estamos viendo Es que se me sale de rato en rato. Bueno, este. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué te da esta onda de los? las personas que venden sus cuentas y de alguna otra manera comercializan internamente estas cosas como es correcto es incorrecto ¿Cómo lo ves tú no, en realidad no eh, cada uno debería ir es digamos eh, crearse su propia cuenta e ir eh, jugando poco a poco ya que uno va, va aprendiendo no tanto en el proceso de crecimiento de level y también va creciendo en el proceso en lo que es este habilidad de conocer los mapas de forma, ¿no? y formas no y eso se trata jugar entre amigos divertirnos para eso estamos, ¿no? Un saludito para, para Tapome, ¿está bien? Este. <risa> papu, este, tú dime, tú que bueno, tienes la comunidad de Wolves no de otra manera, en tu comunidad, bueno, pasas un sinfín de cosas, obviamente. Sí. Despedirte mm. de demasiado, que controles todo, pues, ¿no? Dale. Pero tú que es ahí en sí, papu, ¿qué te da cuando ves este tipo de cosas? O sea, como la producción que come, y come, ¿no? <risa> <risa> <risa> Maleado. Ya, coméntame, papu. Bueno, no, o sea, yo creo más sobre todo porque en la parte de la distribución de hack o, o sea, o venta de cuentas, claro. creo que sí, sí. aquí cada uno es dependiente libre, ¿no? O sea, cada uno sabe lo que está haciendo no, no sé, sí, sí. y supongamos que tú haces un reclamo o algo, no. ya, o sea, no hay lugar a reclamo porque prácticamente estás haciendo algo malo o ilegal Y sí, para sí. eso están las normas y sobre todo, como se dice, ¿no? Eh, el que nada teme... Ya pues no, o sea, de ley, o sea, si, si le cae su ban o, o, o, o venden cuentas, es libremente, pero después no se estén quejando del por qué Porque hay un motivo y una razón Tal cual Entonces ya saben, papu, ahí, César lo está diciendo claramente, al igual que tú, mi jefe, no, no entren en ese tipo de conversaciones internas La verdad que lo único que genera es más confusión y mucha gente dice, pa mucha que atención al cliente no me atiende Es que no concuerdan tus datos con tu correo o no concuerdan tus... ¿Cómo se llama calcio con el correo con el que se creó. O sea, son muchas cosas y son muchos factores ahora más con este nuevo sistema de, eh, de protección a la cuenta. Eh, lo que genera es esto, ¿no? una Ya romper un poco el tema del comercio interno y cada uno pues disfrute de su cuenta eh, como guste. ¿no? Así que un saludito, para Patacome. Este, no se olviden mm. más bien, Papu, que hoy tenemos cupones. ¿ah? Así que ya también, como siempre, bueno, Lady Wall no está para... Uy, Aldana, ¿cómo estás? Bueno. Este. <risa> no, más bien, este... <risa> Spike. <risa> Spike. <risa> ¡Oh, bueno <risa> <risa> no, bien, sino, ¿no? Hoy tenemos cupones, papus este Ya saben, son tres partes eh, Les comento que vienen los cupones Me vienen, ah, su madre, papu ya Que se maleó con los nombres ¿ah? este, Bueno, viene el, el Iron World War Que es por tres días, viene el hechado de Scratch O sea, el arañazo de la oscuridad O de la sombra, mejor dicho GP Plus por dos, papu, oye, qué buenos cupones, Por dos ¿eh? Y el, el, el tiempo invulnerable, ¿no? Extendido también Así todo esto por tres días Ah, y esta arma La M468 Este... La TCC Ah, es? sí, son las verdes sí, Las verdes O ya. las naranjas Vienen las dos, la F y la D, creo que la verde y la naranja. así naranja ah, ok. Así que ya sabemos papus, todo esto viene en los cupones Así que estén atentos a la, a la, al cuadrito que va a salir en la pantalla, ¿no Minion? Porque de verdad como no sale igual, no sé cómo van a ser uh -huh. Va a salir arribita acá a mi cabeza Sí, va a haber una ventana especial para ah, eso listo, perfecto Entonces saben papus, apúntenlo, no se olviden Son tres cupones, lo ponen todo en mayúscula eh, Y ya, pues no ponen este, www.bit.ly slash li, ¿verdad? Y pum, ponen todo el cupón conjunto Casi, casi digo lo, lo, todo completo el cupón, Papu, la no, verdad. Oh, Esa producción, la bro. producción, mira, me tocó Te despidía, la papita en la boca. ¡No, no! Así, masca, masca, masca, lejos. Ah, sí, acá la producción me mira y me dice, Papu, pues no está diciendo. Eso les agradeceríamos mucho, igual que los chicos sí. que compartan la transmisión para que de otra manera podamos llegar y romper el, el, ¿cómo se llama? el número que nos siempre nos tiene, en 700 y así tumbarnos a Rack, un papu, la verdad sí. eh, <risa> <risa> Uy, no, hoy día no sales de los sí, sí. no. conceptos bueno, nada, ya saben, papu le agarramos un saludo para G.M. Shane, cómo está Linda, ella la quiero un montón, igual a, a Brendita de, de Los Ritmos, ¿no? Y ah, claro. un, sí, un saludito, también para, para los amiguito Red, ¿no? ¿Has visto que está con sí. un de negro? Y su sí, su bien, porque tiene un el el ¿no? Ah, listo. Se, se, se, la, se la. No, se entró en personaje el papu, ¿no? Sí. La verdad, un bailarín, acá se pone a bailar, saca la mesa, se, se pone a bailar. Cumbión, ¿eh? Sí, ahí la verdad, un saludo para sí, GM Render, la verdad. Espero pues que un día vuelvas. De aquí con Waltz y hacer streaming con mi amigo Spike, ¿no? Que eran, pero la muerte, los dos juntos eran dinamita, la verdad. <risa> eh, nada, qué extraño ustedes los streaming, ya para ir terminando y ya empezar a ver, ¿no? Las partidas. ¿Qué extraño de los streaming, Paco? Bueno, yo en este caso eh, extraño bastante las partidas de, que a veces que, que hacían de cazar hacker en vivo. Eh, muy aparte de ello también la dinámica que también haces a veces Spike que era un poco ocurrente, así con render. Le metía las pilas, ¿verdad? ¿no? Claro, o sea, claro. eran Pero la muerte. ¿no? Sí. <risa> y tú papu ¿tú, qué estrellas el streaming no en realidad te... Aldana, Aldana, uh, ¡Ah! alana el pack hasta ¿sí? <risa> ahora ver. no me ha llegado el pack ah no <risa> ah, <listo>. pues, ah, <risa> este, <risa> en realidad como dice César muy bien este el tema de los hack, no siempre debe haber en, en cada este, streaming baneo en vivo para que puedan digamos empezar a jugar legal y no tener ese tipo de problemas y aparte ya el tema de siempre una conexión con todos los usuarios, ¿no? Y agradecer siempre a la gente que nos está apoyando, a cada claro. uno de nosotros. Y por ahí estamos el día de hoy, acá sentados y enfrentándonos. Ah, listo. Así que... <risa> no, no. Si no, bueno, le vamos a agradecer a todos ustedes la verdad. Y sí, bueno, los baneos no se olviden. Siguen por sistema. Hay baneo por cálculo. Hay baneo por cazador dejado. Mucha sí. gente pregunta, papu, ¿cómo para este para tener punto de cazador? Simplemente, papu, hazte tus pruebas recientes, el videíto, las fotos. Eh, bueno, obviamente el calcín del del, del, claro. del del que está infringiendo la norma y enviarlo a través de atención al cliente. De esta manera, eh, tú estás ya ganando un punto de cazador. Bueno, obviamente siendo certificada la denuncia, tú llegas a un número eh, de, de puntos y estos van a tener premios, ¿no? Dini, ¿tú sabes más o menos cuáles son? Porque sé que te dan 10k de cash eventualmente si tú llevas un número alto de denuncias eh, o de bueno de, de, de hackers, ¿no? Sí, sí, claro, son 10.000 de cash ¿Ya? que gana y también eh, tienen que tener bastante cuidado porque los videos editados se claro, les sanciona decir, a la persona que hace la denuncia. Exacto, justamente eso iba, ¿no? Muchas personas tratan, no quieren, le denuncian como cancha y muchas veces los videos están trucados y eso esto genera muchos problemas porque a veces se banea a alguien que en realidad no cometió falta y esto genera muchos, muchos problemas y obviamente el, el, la persona que hace la denuncia, eh, bueno con, con cizaña, es obviamente sancionada, así que OAPUS siempre legales en todo, así que tú sabes, eh, tienen que de una otra manera ayudarnos a todos nosotros para poder limpiar esta esta, gente. La comunidad, la comunidad. Busca su fluctuar, ¿no? Y claro, ustedes como comunidad hay que crecer, crecer en juntos, ¿no? Y ahora la idea, estamos más enfocándolo al tema competitivo. Por eso nuestros amigos YouTubers están aquí hoy enfrentándose en la gran final del torneo Vulture. Con la intención de, bueno, generar más competencia Y prontamente tú podrías estar aquí al lado mío Al lado de Lady Wall, al lado de, de Minion Este, al lado de toda la comunidad este, Dejen los ojitos, ahí está, está dando vueltas en su <risa> Ahí con su guante negro <risa> Así que ya saben, papu Que estén atentos no se olviden de compartir la transmisión Ahí está el formulario para que cojan a cualquiera de ellos Que desean que sea su ganador Y estarían también entrando un sorteo 30k 30k de cada papu. Sí, papu Increíble Está así, muy... En el Gana uno, ganas 30k Y ganas subir el sorteo de las... De, de, de, lo, de, de la compartida, 130 capes ¿Cómo hacen? ¿Vas tu cuponcito? Uy, cómo, wow. ¿cómo hace. ¿Quién es el virgen que ganó? <risa> <risa> la partida en breve segundos, King César vs Tunky, ¿quién ganará? ¿Quién será el vencedor? Ambos son ganadores para mí la verdad, papu. Ah, ah la hora dice si que bien reñido, <risa> Un saludito para todos los amiguitos este, No puedo usar el celular este, Para saludar a los que me han estado escribiendo por interno Pero no se olviden chicos eh, Todo el tema del servidor ya se está corrigiendo Wall está ahí ahorita metida en el servidor Así como los, eh, los Evangelio. Ahí está una cosa loca verdad Eso. Sí, sí, Wall está, pero escuchando. Bueno, Listo. Entonces vamos a una pausa y empezamos la partida sí, Vamos a una breve pausa Listo, ya estamos. Ah, ya iniciamos. Disculpa, papo, te escuché tu voz y no escuchaba nada. <risa> Un saludo para todos. Ya damos inicio a la partida. Tunki GP versus el amigo King César. Hoy en la gran final. Increíble, la verdad. No sé, Minion tú. Pero yo estoy bien nervioso porque los chicos no están, pero que se miran. Están que se miran feo, papo. ¿Cómo hacen? No, sí, va a estar bien reñido. ¿no? Cada uno tiene sus estrategias. Bueno, tú sabes que el amiguito King César ya tiene una estrategia bastante definida. Él usa, utiliza mucho la pared. Y el amigo Tunky, bueno, es bastante ofensivo. Él va de frente a la cara, papo, sin miedo nada. Vamos viendo ya el inicio de ambos. Bastante, bastante... No eh, eh, reported. ¿eh? Cautelosos, cautelosos. No, ¿eh? Pero ya sintió, ya, ya sintió y el, el tocamiento del hombro del amigo Tunki, 264 vidas, lo separan de la muerte. A ver, vamos a ver el amiguito King César. Bueno, mucho movimiento, mucho, mucho... Mucho harta tiempo, estrategia ¿no? sí, ahorita también. lo único que tienen que estar bien concentrados en, en poder hacer los, los kills que hagan la diferencia y luego ya poder hacer la jugada recuerda que hay 500 soles en partida loco así que la vaina está por no, no no no, bueno. yo vi que le dio en el ojo derecho yo lo vi buena aprovechó quince César ese movimiento creo que sí. se atracó ahí y le Se mostró demasiado y eso le pasó factura. Ahí vamos viendo ya. Tú sabes que la primera muerte era con la confianza. Y King César está, pero verdad, muy, pero muy enérgico. Vamos a ver, ahí van apareciendo. Ya se posicionó. Y va a aparecer la cabecita. Cuidado. Hola Irving, ¿cómo estás? Después del tiempo que te escucho. Vamos a ver. Se disparando el amiguito Tunki pero muy bien posicionado. El amigo King César nuevamente. Vamos viendo ya el retroceso. No puede avanzar. Es obvio que ya Tunky lo tiene bastante, bastante marcado. Vamos a ver. No fatality reported. Hasta el momento creo que una de las armas más utilizadas en este torneo ha sido la en Pro, ¿verdad? Sí, por su gran precisión que tiene, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero la Ley no deja de ser la vieja confiable para los jugadores. Ahí estamos viendo la Ley en nuevamente hace con 270 de vida para Tunky. Vos sentimos la pegada. Nuevamente aquí se está disparando la pared. Muy, muy efectivo, la verdad. Hay bastante daño, sentido el golpe la, el impacto en toda la cara el amiguito Tunky, Muchos nervios, como decía, tú, cuidado Papi, arriba, One ¿Qué está ¿no? No picha Como indicaba el inicio de la transmisión, Papu. Tunky estaba muy, pero muy nervioso, papi. No, pero eso se va a ir soltando poco a poco. Uno ya con experiencia va. Tiene que dominar eso, ¿no? Uh -huh. Si no. Claro, es cierto, la verdad. Eh, bueno, siempre ha tenido inicios bastante, bastante óptimos. O sea, ha empezado muy, muy bien y ha empezado después a tener un mejor performance. Bueno, vamos viendo. Ah, listo. Saludar a las 650 personas. No fatality No fatality Gracias a todos ustedes, Paco. No se olviden de compartir la transmisión. Y seconds left. A su casa 100K de GP. Hay más de 10 Olympic Box, me dicen, ¿no Papu? Sí, está, está, está muy reñido, no lo veo para nadie ahorita ¿Qué, que, ¿Qué opinas? ¿Que sí. tienes un favorito? Bueno, la verdad que no podría definir un favorito, Pero King César tiene un movimiento muy, muy efectivo. Ha confundido completamente al amigo Tunke. Vamos a ver cómo se va desarrollando la partida. Recuerda que Tunky está a 176. No fatality reported. El tiempo acaba, Paco. El tiempo premium. Tiene que caer uno y esto tiene que acabar ya. Uy, uy, cuidado. Ahí estamos viendo. Tunke recibe el daño directo. 166 de vida. Uy, uy, uy. King César está, está muy bien, la verdad. Me parece que no arriesga y está manteniendo la distancia, generando el error de Tunky. Vamos a ver, amiguitos, no otro olviden. Ya buscamos su favorito, wow. cuidado, esa bala pasó diciéndole algo, papu. Ahí a la mitad Tunky, ¿eh? y, lo, y lo mismo ha hecho Tunky. No fatality reported. Estamos viendo, cuidado, papu, no hagas la de Irving porque si sacas la cabecita te cae el balazo. Cuidado, papu, ahí estamos viendo ya el inicio de Tunki. Tiene que avanzar, tiene que arreglar, papu. Y no, Justo King César se posiciona en la Justo King César está dando las ráfagas a la pared y Tunki cruza por ahí y es la atravesado. Tunky vuelve a sentir la pegada y con ello van dos victorias a favor para el amiguito eh, King César, la ¿no? verdad, toda la comunidad con él hasta el momento. Y eh, bueno, mi amigo Tunky también, acá la gente con bueno, un saludito, vamos, tío, dice Juan Pablo Ramírez. Un saludo para todas las personas conectadas a través de Wall Street Latino en el Facebook. Bueno, vamos viendo ya, como no lo sé, Papu, la verdad, pero Tunki eh, es de las personas que, como te digo, va evolucionando pasado los minutos, así que es cuestión de esperar nada más. Eh. Vamos a ver tú hasta el momento, Papu, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que King Cesar quiere utilizar la misma estrategia. No fatality reported. Pero Tunki ya se está dando cuenta, acomodándose en el transcurso de la partida. Eso Así es lo es. importante, ¿no? El Cada es. juego tiene un análisis distinto. Claro, aparte me parece que Tunki está haciendo bien el, el tema de la presión. ¿Te das cuenta cómo lo mantiene a, eh, al amiguito King Cesar ahí eh, resguardado en su base? Sí, sí. Ahí me parece que el posicionamiento por parte del amiguito Tunki es correcto. Pero el desgaste de las balas, papi, pueden pasar factura. Vamos a ver hasta el momento... ¿Has visto lo que estaba haciendo princesa? Empezó a disparar no a para fatality generar ¿no? Eso desorienta a uno totalmente, ¿no? Dice, ah, está justo centrado en ese punto, pero te mueves rápido y pum, es otra jugada. Ya lo vio en la parte superior, me parece que ahora Tuki puede avanzar un poco más a arriesgar, papu. Ya tiene dos en contra, el tiempo pasa, el tiempo aprende y alguien tiene que caer. Vamos a ver Papu, no se olviden a nuestros amigos de Halion Gaming ubicarlos a través de sus redes sociales como Halion Gaming en Facebook. No fatality reported. Vamos a ver hasta el momento, nadie, se, nadie dice 25 nada, seconds lo left. ya lo ubicó Tunki me parece, vamos a ver el encuentro... De una otra manera... Me parece que no va a haber... No, tenemos Y casi se le va, ¿no? ¿eh? Casi, casi se papu, le va. Caso. Ahí vi que tembló un poco la mano, me parece... Sí, es que eso es lo peor. Cuando el enemigo está cerca o pasa por el costado y tienes el HS servido, es cuando más fallas. <risa> Bueno, no se olviden, ahí está en sus pantallas, a los amiguitos bastante serios, la verdad, ambos con sus politos, gracias a los amigos de Volt y Latino, gracias, Pablo. ¿Cuándo me llegan en este cine? Pronto, pronto. Ah, listo. Sí. Gracias, entonces. <risa> vamos viendo ya en la pantalla. Ahí se vieron las caras, ¿sí? ahí está, la bala pasó diciendo algo nuevamente. Vamos a ver, ahí 15 me tratando de distraer, pasando por la parte superior. Y bueno, tú que sigue ahí manteniendo a resguardo, vamos a de mantener. Los disparos, vamos a ver... No fatality reported. Muy inteligente lo de ambos, la verdad. ¿eh? El, el, el, el, el moverse sin, sin escuchar los pasos ayuda bastante para que puedan mantener una mejor performance. ¿sí? De otra manera no van a adivinar por dónde va a aparecer. Me parece que ya se vieron las caras ahí. ¿eh? Los disparos a la pared podrían ser efectivos. Increíble, la verdad. No hay balas ya. Tiene, tiene que aguantarla ahí. O sea, no hay, ni uno de los dos se regala, ¿no? Esperan esperan el momento preciso. No o sé, sea, ahí No fatality reported. Y para bien, porque ahora la situación se torna a su favor, me parece. Podrían verse las caras eventualmente si es que Tuti genera mayor presión. Ya lo está haciendo, me parece. Te ir a parar, no te desesperes, dice la gente. No, papu. Ahora tenemos la primera fatality Ay, en Boutique. papu? En Tremendo, todo el pecho, ahí la brenta. Sí, a 2 a 2, papu. Ah. Se miran, se ríen, pero todo esto queda el eh, que Se montará pero mojadito, papu. <risa> bueno, bueno, ya va a dar inicio a la tercera ronda. No se, no se olviden, papus. Esto es iPhone 9 Wings. Vamos a ver 2 a 2 para eh, ambos. Muy buen despliegue, la verdad. Muy contento con lo que estamos viendo. es total, eh. Vamos a ver hasta el momento cómo va pues sucediendo la partida. Ahí está Tunki nuevamente sintiendo la pegada. Uy, uy, uy, cuidado, 108 de vida. Aparentemente quizás se tiene que resguardar. Sí, no hay balas. Ahí está nuevamente recargando. Es inteligente la jugada. Ahora mantener la distancia. Obviamente Tunki no se mantiene. Vamos viendo hasta el momento. Ya lo vieron arriba. Papu, cuidado, te va a caer. Ay, ay, ay. Bueno, no se olviden, amiguitos, a ubicar a Hallon Gamer a través de sus redes sociales para mayor información, gracias a ellos, el torneo de Guntuber es una realidad. Bueno, vamos viendo ya, King Cesar versus vs. GP. 2 a 2 en esta primera ronda, humano, humano, iPhone 9 wins, 2 para la 1 bueno, y cuidado papis y 2, 203 de vida para la liga y ahí está, disparo mucho por <tose> porque de King Cesar. hace de nuevo caer, ¿no? al amiguito Tunky, muy buenos disparos la verdad. Eh, bueno, producción se acaba de retirarla, de una jugada jugado ¿no? Pablo. ¿cómo hacen estos Pablo? Bueno, un saludito para todos los amiguitos que están conectados a través de las redes sociales de World Latino. Eh, un saludito para Henry FH y para todos los que están siguiendo la transmisión sin lugar a dudas. Gracias a todos ustedes. Acá el Minion vuelve entre las cenizas. Vamos a.. Vamos entonces a seguir viendo la partida en cuestiones de segundos. Ahí está. ¡Uy! La pegada del amigo, eh, King Cesar, pero Tunki se desesperan. No, no, si sí, no, se no, están agarrando, pero mal ahorita. uy sí, papu, Uy, uy, uy. No van. Van, van por allá y esto podría significar la caída de uno de ellos. Ahí está King Cesar por al lado hasta el momento. Y Kunki muy buena. Intención. Uy, mira uy, por uy, dónde pasa esa bala. Ya lo vio, cuidado, va no la pegada. King Oye, César lo que hizo fue mirar dónde pasó la bala, ¿no? Bueno, pues cosas que pasan, Papu. La presión de Tunki y por parte de Quincésar ha sido efectiva hasta el momento. Muy, pero muy pegada la situación, ¿no? <risa> temblando, dice. Está acá. temblando, Tunki. <risa> Un saludo para los amiguitos que están viéndonos a través de las redes sociales. Gracias, Papu. No se olviden de seguir a Halo Gaming en Facebook para mayor información de ustedes y Facebook, ¿no? Vamos viendo hasta el momento bastante despliegue de ambos. Ahí está la situación bastante, bastante elocuente. El amiguito Tunky sigue disparando. Me parece que ya se dio cuenta, ¿no? La forma de cómo contrarrestar los disparos por parte de King César. Vamos, Papu, ya lo vio. Uy, uy, cuidado, se van a encontrar ahí está, no fatality reported. Tunky disparando al aire, 172 de vida. ¡Ay, ay, ay! ay ahí. Uy, César nuevamente encontrando la solución a los problemas. El disparo consecuente, 4 para King César, 3 para Tunky. Sí, con la ley prácticamente la caja se vuelve mantequilla. Tal cual. Y es, papu, ¿eh? y es posible darle el HS o, o matar a tu enemigo, ¿no? Claro, es importante, papus, acá están viendo despliegue de esquila. Aquí la ley haciendo mucho, mucho daño. Y qué mejor en las partidas del torneo Vultuber. Bueno, nuevamente volvemos a ver a la disparando a través de las paredes. Capaz, una bala le puede decir algo. Al ah, amigo King César, ¿no? Bueno, no, como justo bien hablábamos, las armas más utilizadas eh, en este torneo han sido eh, las leyes, ¿no? Pero me parece que las items que utilizaba el Mito King en las partidas anteriores de videos, no muy ¿eh? Sí, pero creo que es un lujo que por el momento, ahorita, no lo veo muy conveniente. Ah, no, sí, no, te, te, te hacía la mención más que nada. Ah, no, sí, claro. Le, nos dio una muy buena demostración de Headshot, Papu. Al gordo, se sintió la pegada? Tunki nuevamente, 289, 230 de vida. ¿Cómo hace el Papu King César, la verdad? No para de disparar esa pistola, le tiene ganas infinitas, Papu, cuidado, ¿cómo hace? Ahí está, nuevamente, 178 de vida. Tunki va a sentir la pegada. Left. Los left no le Fatality Ese, reported. Tuki, está mojadito, Papu. Ah, cuidado, Papu. Vamos a ver ahí nuevamente al amiguito que está tratando de descubrir dónde puede estar ubicado el amiguito Tunky. ¿eh? No, es, a... es mucha experiencia la que veo acá en juego, en conocimiento del mapa. Y también saber las cantidades de balas que estás utilizando, ¿no? Sí, es que tener mucho, mucho... Eh, hay que tener que contar muy bien tus balas porque una puede marcar la diferencia. Las la balas que te falte o la bala que te faltan. No fatality detenido, ¿no? reported. Vamos viendo ya hasta el momento. Cuidado ahí, se van a encontrar nuevamente. 178 de vida para Tunky. 262 para el amigo princesa. Un y ahí está nuevamente oh. Tunky. Seguimos en las tuyas. El número a las cajas. ¿Cómo? 4 a 4 Increíble, no se dan tregua, la verdad Están sudando herida La verdad que sí, sudando ambos ¿ah? No es por las luces, ¿ah, Paco? Sí. pero la verdad que hace bastante calor <ríe> Bueno, ahí producción se cancela, recibe, eh, Sí, sí Vamos a ver eh, Ahora mismo, cómo se va suscitando La partida, no se olviden Que esta partida está llegando a través de, de Wall Street Latino de Facebook Nuevamente tú, que se de las ollas, increíble Cómo esquiva las balas, Paco, ese niño de Matrix ¿eh? <ríe> Vamos viendo ya al amigo Princesa acorralado detrás de las cajas. Ahí Tunki tiene que generar mayor presión. Vamos viendo la ley en pro. Papu, me sale a recordar al amigo, al felicito amigo, señor, la magia. Eh, ¿Cómo hacen, papu? La verdad. Sí, no disparo, sigue disparando. Le va a seguir. No fatality de marco, reported. ¿Cómo hacen, sea, amiguito Princesa? Muy, muy buen conocimiento de mapa. Bien indicado, sí. amiguito Minion, la verdad. Qué experiencia, la verdad. Es que estos chicos no se han estas partidas van a poder ser vistas a través del canal de YouTube. No con repeticiones, no se olviden, estén atentos a todas las redes sociales. Todo el resumen lo va a poder encontrar en el canal de YouTube de Wolfing Latino. Así es, papi, la verdad. Acertado, acertado el comentario. Cuidado, 98 de vida para tu. Increíble. One doctor, minute doctor, no fatality reported ¿Cómo hace el señor César la verdad? King César la verdad Está dando, está dando, está dando, está dando el papu Con el de vida, increíble señor Nada está dicho, nada está dicho ¿Cómo puede pasar con el dios Ahí está, ahí se vive Ahora lo he soñado, 5 para los amiguitos King César, 4 para Los dos están dando de todo, sí Sí, la verdad que sí. Acá producción me mira, no se mueve. ¿Cómo hace Papu la gar... o sea, el ver, hasta que comen una papita y full gaseosita. Vamos. vamos viendo ya la partida que, hasta el pero, momento. El amiguito eh, King César sigue arriba en el marcador. muy está... ¡Papu! ¡Pungi! ¿Cómo hace? ¡Papu vino, pero furioso! Vino, weo, vino, ¡Papu! Qué, ¡Qué frío! ¡Qué frialdad total, Papu! Eh, ronda 5 a 5 hasta el momento. King César, el puto y GP. Luego una pequeña pausa para secar los mouse, no, porque están ahí con la introducción. Teníamos que acercarnos, la verdad, no se, podía, no se podía poner esas condiciones, la verdad. Están con todo el Kaioken. Ahí están, pero escucha Ken con Super Saiyan Blue. Bueno, vamos viendo ya hasta el momento a la minuto tiene que 25 bueno, seconds Eventualmente left. podría estar eh, bueno, No podría fatality reported. Para cualquiera de ellos, no se olviden, es un iPhone de nueve, nueve huidas. Vamos viendo ya hasta el momento. Tunky quizás manteniendo, manteniendo, sin lugar a dudas, bastante, bastante... ¡Papu, 25 de vida para el amigo Tunky! ¡Increíble cómo le da! ¡Ay, ay, ay! ¡Sómate, Papu! ¡Sómate, porque ya te dolió! ¡Ahí está muy bien lo que está haciendo Tunky! Tiene que generar presión. 38 de vida, pero bueno, nada. Nada, está dicho que los golpes, si no un headshot, podría solucionar las cosas. ¡Ya se dieron Papu! ¡Cuidado! ¡No se puede creer! ¡Increíble! ambos se destruyen ahí! Increíble, papá. ¿Cómo hace? Bueno, pero el win se lo tienes que llevar el amiguito tú, ¿no? Porque fue el primero que generó el daño Sí. y la verdad que yo lo dije. Bueno, esto es Wally, papu. Todo puede pasar, ¿eh? <risa> ¿Qué te pareció esa jugada, querido amigo mío? No, esa, es, todo ahorita está tremendamente espectacular. Los jugadores son de alto nivel y lo mejor que es presencial, ¿no? ¡Uh, oh, papu! Estamos hablando de alto nivel y ¿qué pasó, papu? Dame y toma, es eso. ¿Cómo hace Papu? 6 a 6, Estos no paran de. de no se paran de matar, increíble, <risa> la verdad. ¿Cómo hacen papu? Pero headshot tras headshot. Simplemente skin tras skin. ¿ah? Me da mucho gusto, la ¿Sí? verdad, felicitar a ambos, ¿Sí? la verdad, ambos son ganadores para mí. ¿Cómo haces papu? Se no mire, fatality no reported mí, Bueno, ya está <risa> Se ríe, vamos Bueno, estamos viendo ya Tuki contra King César, La verdad, una partida de 10 puntos Uy, ya se vieron ahí las caras 187 para King César. Ah, no sí, 187 para King Cesar, pistola pegada Vamos a ver Cómo se van dando las cosas hasta el momento Aquí esa tiene que resguardarse, queda un minuto para que acabe esta ronda No se olviden, estos son 9 minutos, vamos 6 a 6 One minute left. No se han dado 3 minutos No 9, 2 puntos hasta el momento ¿eh? vamos, Está mira. reñidísimo esto Sí, muy muy reñido la verdad Y me da gusto la verdad, tanto skin, tanto, tanto jugador eh, junto Bueno, eh, no se olviden chicos este, de que pueden seguirme a través de las redes sociales Como me en Facebook para mayor información a través del inbox eh, Bueno nada, vamos a después del Cherry sin querer capa. Vamos a vivir la partida de los amiguitos 15 al contra Tunky No se olviden de seguirlos también a través de. No amigos, fatality su pantalla En la parte superior pueden visualizar el número de suscriptores y también. 25 Retrocedió, no sé qué estaba bailando. Parecía que me rendo. Los en... Vamos a ver hasta el momento. Ay, ay, ay. 97 vidas, se para la muerte de él, querido amigo. 10 segundos más. No hay nada que hacer en están resguardando 4 segundos para que esto acabe. Y entramos a la zona de riesgo, papu. No fatality reporting. No fatality reporting. Sería el final de esta partida. Vamos a ver. ¿Qué te entretías por esta última partida, papu? No, yo creo que van a llevar un 9-9 empate todavía. Ah, listo, con todas esas que se matan a la vez dices, capa. Sí, sí. Van a vamos... crashear el sistema del juego y. Ah, listo, cuidado. Por primera por pasar, vez, ¿eh? empate. Vamos viendo el acercamiento por ambos, ahí sí, están buscando. Tiene, tiene que, ¿no? que haber una iniciativa por parte de alguien, ¿ah? Sí, tiene que generar ahí... la iniciativa, ya. vamos cautela, a ver. Cautela, cautela. No fatality reported. O sea, es muy importante poder caminar, porque sin eso no te va a poder escuchar. Vamos viendo ya ahí a Tuki y a King César, despacio. No quiero comentar nada, papu, tú estás pedo sí, yo también Estoy, estoy a la expectativa solamente. Me parece que ya se están viendo, papo. Cuidado, ¡Oh! sale de frente. Está King César, César nuevamente logrando la victoria en este caso. Increíble, con tan poca vida, Tunky no pudo, no pudo acecharlo como debía. Pero esto es Volting, no, señores. 6 a 7 hasta el momento, King César. Se ¿sí? hice cuenta que los dos activaron los pasos al mismo tiempo sí. Y no ¿sabes? se escuchaban, increíble Sí, verdad. está. así En búsqueda y Bueno, ahí está nuevamente, un saludito Para todos los amiguitos A través de las redes que nos van viendo En la sonda de Washington Latino Cuidado Papu, las balas dicen algo Ahí me parece que tú quisiste la pegada Cuidado nuevamente King César haciendo de las uñas Los disparos a diestra y siniestra no se olviden papus, ahí está Lady Wolf arreglando el servidor, no se olviden, con sus herramientas ya. Un saludito para ahí, un beso para, no ahí, fatality para reported. todas las personas que nos siguen otra vez de Wolf y Latino, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos viendo ahí, uy, la, la marcación papu, ya bueno, vamos, vamos viendo. Un saludo para la gente de producción, la verdad que ha hecho posible también el torneo, la verdad se han puesto, se han puesto la camiseta esta vez papu. Ah, la verdad, agradecerles, agradecerles y me agradezco. ¿Por qué? ¿Por es esa cara de, de, tristeza, de meme. ¿no? <risas> Un saludito para GEME SPIKES También, si logramos, ser también otro de los promotores One minute left. Él se ha madrugado No fatality ¿no? reported re la... La... La... Sí, con los ítems, todos se ha puesto con... Cuidado papi, cuatro de vida Increíble, lo que estamos viendo, un disparo Un rocecito, esto podría significar El adiós para el amigo Tunky, esto se podría. Cuesta arriba para Kinsésan, una diferencia de dos puntos sería fundamental a costa de uno nada más. Ay, ay, ay. Turchi tiene que hacer lo imposible. 217 de vida contra 4. No nervos fatality reported eh. No se olviden, 30 segundos nos separan para el el finalizar este esta partida. 25 seconds left. Ay, ay, ay, qué miedo, señores. Se están caminando, no se están viendo. Vamos a ver, ya lo vio. Oh, cuidado, nuevamente. Tunky está haciendo de lo que puede, papi. Cuidado, cuidado, señores. Esto es Wall Street, de vida Ha recortado un poco la diferencia, ¿verdad, Minio? Sí, sí, pero.. Ah, lo veo muy complicado. Solamente con bastante paciencia, creo que. No fatality reported. Vamos el, que a ver. Pierde, ¿no? el que se desespera, pierde. El que se desespera, pierde, dices, ¿no? Y ahí está. Vamos a ver hasta el momento eh, la pasividad, la paciencia sobre todo, ¿no? Porque acá, eh, si.. ¡Cuidado, Papus! ¡Esto mira, mira. estaba ahí! ¡Yo lo vi! En todo el pecho le metió el balón Y bueno, recuerde, Papus Esto está a un win de acabar King César Está muy cerca Desde Barranca Desde Barranca, Desde señores Barranca. De la ciudad de Barranca Vamos uh -huh. viendo ya La situación para Tunky Jefe Y el amiguito King César Acá Tunky tiene que tener mucha, pero mucho temple La verdad si es que desea igualar la situación o simplemente pasar a la siguiente partida. Vamos a ver. Eh, aquí César nuevamente nos puede sorprender con un headshot de aquellos papu legendario. Ya lo vio, cuidado, señores. Sintió la pegada nuevamente. 263, ambos acaban de dar. Ambos han sentido la pegada, han sentido ese, ese, ese pequeño ¿no? empujoncito, papu, el la verdad. Con, el aguijón, el aguijón. No el, el, el, el No fatality reported. El roce, el roce, ¿no? El, ¿Cómo le dices? El choque, el choque. <ríe> el choque, ahí. Retosa, retosa, ¿no? Retosó, retosó, retosó toda la bala, ¿no? Bueno, vamos viendo ya la partida, esto podría significar el final, eventualmente mejor distribución, no sé qué pasa con mi garganta, <coughs> vamos viendo, ya se me cayó mal, ah, listo, <risas> un saludo para la gente One de la un saludo para la gente No tú, Fatality Reporting. a través de las redes sociales, vamos a ver, si no saben, acá la gente dice si Richard cool. le voy a, a, al amiguito Tunky, a, y también le voy a, al amiguito King César, como hace cuidado, ahí está, realmente King a, a punto de disparo, nada más, 268 de vida, los separan, vamos viendo muy pareja la partida. Para El poder del palmero dice, ¿cómo? ¡Ay, Dios! cómo dice Papu? No te puedo creer. Bueno, estamos viendo ya, ahí está Tuki nuevamente, 170 de vida, efectivo lo 14. 15, no César, ¿cómo hace Mucho práctica. ¿eh? 25 ¿Está, práctica? Seconds left. ¿Está, está, está que lo provoca para que, para que vaya. Está viendo la estrategia. Obviamente que la presión es un poco más fuerte en uno que el otro. ¡Uy, uy, uy, señores! ¡Uy, oh no, está! No, ¡Sí! está ¡Panquísima ¡Es increíble! ¡Increíble, señores! Tunky sufre la primera, eh, bueno, derrota en esta en esta primera partida de match. Eh, vamos a ver. ¡Ay, Goldiré, disculpa! No, mira, ahora sí, ya eh, se so están matando los papos, increíble. Con que no se olvide, modo lobo, tiene que posicionarse con las torres. King César versus Tunky GP, la verdad, una partida este, ha demostrado mucho, mucho skill, la verdad. Uy, se entiende la pegada ahí. Interesante la, la, los dos lobos que están usando esta noche, ¿no? Sí, ya vimos la habilidad de César en el último encuentro que tuvo para posicionarse en la C. Así que tú tener un poco más de cuidado quizás. Así es, papu, la verdad. Sabiendo acá... que está con un punto de ventaja, sí, pero pues, todo puede pasar en esta final. Podría forzar un tercero. No fatality reported. Ahora tenemos la se fatality in Blue Team. El amiguito Tunky. nuevamente logra llevarse la victoria y tiene que obviamente generar. Exacto, muy bien lo que hace el amiguito Tunki. Retrocede, pero aparece con todo. 15 la verdad viene con furia increíble. ¡Ah, tirado, Tenga, con poca vida, no oh. cae increíble acá. Se... La es la llamada a buscar ¿no? los problemas. ¿no? Ya lo vio y ese vieron nuevamente. Están gruñendo. Cuidado, ahí está nuevamente. Quincesa sin duda la pegada. Vemos bastante complicación. Hay un mejor posicionamiento. Me parece fuera parte del amigo Tump. Y ahí estamos. ¿Y sí, Hay un buen control de lobo. ¿eh? Sí, la verdad que sí. Quincesa de ahí está. Vamos a ver. Esperando, Red esperando team has a base. Va a caer el arañazo correspondiente. Va a caer el amigo Tunki. Y la torre sigue siendo para el equipo azul. Aún, aún hay falta más. Claro, tiene que generarle más daño. Cuidado, 40 de vida. Esto va a sentir la pegada. Uy, uy, uy. La ventaja acaba de reducirse a nada por parte de King César. El arañazo correspondiente la pared va a reducir 10 veces de vida, cuidado, Papu, te va a caer 95 de vida para King César. Ay, minute Ay, esto es muy interesante, la verdad, ¿no? sí, está, está bien reñido. Blue team la, la has one a base. Azul, en este caso para el amigo King Cesar. hay que ver la forma de posicionarse, dice Tunky. Vamos a ver, no se olviden en sus pantallas, pueden visualizar tanto a Tuki como King Cesar. Ahí está, un tecladito mojadito, papu, el mouse, pero ya 35, empapadito. ¿eh? 35 segundos. Ay, ay, ay, me pone nervioso el tiempo, ahí estamos viendo la ley haciendo de la suya, pero tiene que quedarse uno, ¿eh? porque si no, la situación se complica demasiado. Un le cae todo el golpe 25 amigo, King... seconds left. y King Cesar Both simplemente se queda bases. en la base del medio. Bueno, ahí estamos viendo el despliegue, retroceso, claro, obviamente, muy inteligente lo que hace King César de retroceder, de hacerlo retrasar a la Vamos a ver, va a aparecer, claro, perfecto, ahí está, no, Uy, se, se le escapó, le ahora la situación se pone un poquito Se complicado. le pasó y acaba de, ah. ir. 10 segundos, cuidado, oh. y ahí está, Blue team viva, win. pero nada puede hacer la torre E para King César. sí. Interesante, muy muy buena la estrategia. Sí, ¿eh? a, al último la logró obtener, posicionarse en la torre y ya cuando viene el contraataque, normal, no le importa morir. Pues. Tal cual, papu. Bueno, vamos viendo ya el inicio de la siguiente. Red Team has won a base. Red Team que, eh, has won a base. Red Team has won a, a base. Ahí aparece, nuevamente. Va, siendo, va siendo obviamente castigado por la ley. Uy, uy, ¡Cuidado! ¡Va a llegar! ¡Ahí está! ¡El nuevo parte de Tunky! ¡Va a caer! que César me parece! ¡Está muy, pero muy corto de vida! ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo lo mata? ¡Increíble! ¡Contró la, la, la pared! la ¡Increíble! ¡La verdad! ¡No, no Ahí lo estamos viendo nuevamente Se van a encontrar Tunky, King César ¿Cuál de los dos vencerá? ¡Ahí la gran dilema! No se olviden, pueden ustedes apostar por su favorito Y compartiendo la transmisión Podrán ustedes ganar Uy, ¿cómo oh. hacen Papu? No se olviden compartir la transmisión y podrían ganar 100k de GP, además de ¿100 la 100 Sí, Papu, 100k. ¿Y mi en cuándo, Papu? No sé, no te puedo creer. Ahí estamos viendo el arañazo por parte de Tunki. King César Cesar y el posicionamiento de la torre es a favor. Blue team está está has more bases. Todo puede pasar. Va a disparar. Ahí está. Ya lo vio. Las balas siguen disparando. Eso no puedo creerlo. Papu, esas balas son infinitas. Podría ser bastante problemático que no tenga balas de esa ley, ¿eh? Vamos viendo el arañazo correspondiente por parte de, de Tunki sobre King César esto podría generar muchos muchos problemas cuidado nuevamente sí. ahí está King César esperando el ataque lanzado por Tunki y ahí aprovecha el contraataque nuevamente vamos viendo se las golpes ahí está nuevamente uy uy uy ¿cómo hacen las teclas se van saliendo cuando wow oh. increíble King César se está posicionando cada vez más tiene las torres, lo va a corralar nuevamente no. no, Tunky, papá, te va a caer el arañazo correspondiente, 4 de vida y ahí está, King esa se le va poniendo arriba y me o sea, parece que los nervios lo ¿sí, ah? los vez. nervios se están poniendo aquí eh... ay, ay, ay, se están moviendo por 11 de son 71 nuevamente caen los dos pero esto no le beneficia para nada al amiguito Tunky, la verdad y tiene solo una torre en su haber y tiene que empezar desde atrás, increíble si sí, todavía tiene un minuto para hacerlo Red y Team puede pasar, has base. esto es pero me parece que la Mito de Clint César no le va a dar oportunidad para que se resarza. Y ahí estamos sí, viendo... Sí, se realidad. comió todo el dash en ese ataque. Increíble, papo todita se la ponió. ¡Uy! Mal, me me a Vamos a ver base. entonces cómo está la partida hasta el momento. ¡Mira qué, pero qué mal cuidado, señores! Ahí está que haciendo de las uñas nuevamente. ¿Y eso y le puede le costar rastar. caro? Le puede costar caro, porque puede ponerse en la parte media. en Red Team has won a En un principio perdió. ¡Uy, uy! ¡La dañada El amigo... King Cesar, así me dio la te no agradecer a las casi 800 personas conectadas a través de las redes sociales, en este caso de Facebook o World Latino. No se olviden de apostar por su favorito y además compartir la transmisión para poder left. obtener en el sorteo, solamente 4 podrán ganar, 100 kDGP, incluido las Olympic Box, Papu, la verdad. Aprovechen que se acaba, eh. Uy, uy, uy, ya no había win. Sí, Ahí tenía está. debilitada la base A, que no estaba posicionada y sí. Bueno, vamos a ver cómo se torna esta tercera ronda, ¿no? La ¿Verdad que se eh, Acá, fusión, gracias, gracias. Ah, ¿Qué? No sé. Ah, bueno, vamos. Para nada. vamos a ver hasta el momento la partida 15. César contra el Turkey. Vamos viendo ya el inicio. No te olvides, Puffin 2 a favor de Turkey. Y esto podría significar el final eventualmente del eh, torneo Vultuber pero bueno Tunki está parado una vez más oh, no, si sí, se el papo la verdad el el dash agarró, es fundamental ¿no? en Globo ahorita sí la verdad que sí bueno vamos viendo Tunki va buscando quieren encontrarse van a ver ahí está nuevamente la arañazo muere bueno, esquivada pero hasta el momento me parece que podría significar lo mucho mucho daño Sí, Papu le alcanzó Y ahí está la, la, por parte de de de la... me parece una partida es un calco de la de la última partida que tuvo con por... Sí, Martin, sí. Me parece, ¿no? Posicionamiento Obviamente desde la base del enemigo, a Generándole bigs. sin lugar a dudas Muchos problemas Increíble Increíble. Increíble, King César acaba de Llevarse todas las torres y con ello La situación es Favorable para él Tenemos un campeón señores yeah. Campeón aquí César De, de aquella, de aquella, ¿no? de aquella sí, no, no. La verdad que sí, no ambos han jugado muy muy bien La verdad ha sido una partida Bastante emocionante, mucho mucho gila Gracias Papu, ya me puedo visualizar esto. <risa> No se olviden papus la verdad eh, De eh, seguir a, a todos ellos En sus redes sociales, aquí ahorita están Sus dos eh, redes En Youtube, me parece, ambos hacen sí. los reviews Hacen los videitos eh, Y bueno, eh, parece que producción eh, Sí, sí eh, no se olviden que hacemos la premiación en estos momentos Pero pronunciaban pene, quiero escucharlos un poco a ah, sí, sí, sí, vamos, vos quiero vos vamos rápido, Sí, quiero hablar comentarios A ver, ¿qué veces hacer Papu? Eh, gracias a todos, la verdad, por haberme apoyado eh, Netamente hablo por toda la comunidad también de, de mi grupo Y muy aparte de ello por toda la legión que le sigue también aquí al amigo Tunky eh, Gracias por también apoyarme a mí y Yo sé que también que también por esa parte y nada, de mi parte, como siempre les digo, siempre trato de decir las cosas transparentes como son, las cosas como deben de ser Y bueno, pues no, espero que les haya gustado este enfrentamiento que netamente ha sido de Candela Yo creo que ya, Tunky, eh, eres un digno rival para mí Porque netamente yo quiero que netamente capaz en algún momento podemos compartir tal vez equipo O capaz en Prime poder hacer tal vez, uno nunca sabe y capaz sí. podemos hablar tal vez una buena dupla y capaz podemos presentarnos para el Play Legend o un torneo tal vez, uno nunca sabe claro. y seríamos yeah. como que algo que netamente novedoso porque prácticamente tenemos que hablar, porque también te das cuenta que hay muchos usuarios que están ahí muy fuertes y podemos demostrar más talento sobre todo en los próximos torneos que van a traer sobre todo Wolfing Latino. ¿Tú qué sí. dices, Tunky? No, efectivamente, aparte que hasta ahorita sigo temblando, que toda la producción se ha dado cuenta, la verdad. No sé si es por el frío, pero, pero bueno, eh, ha salido en contra de ese lado. Y nada, ¿no? César, felicitarle a César por... Para haber ganado y como vieron el World Last no funcionaba, pero, pero no, no es excusa, claro, los nervios, todo. Uh -huh. Y nada, un buen enfrentamiento el día de hoy, yo sé que les ha gustado gente a todos ustedes y ya saben, muy pronto se vienen muchos más torneos, quizás claro. ustedes están sentados a reemplazar nosotros, quién sabe. Claro. Y como dice César, eh, vamos a compartir más adelante, si es posible, algunos eh, videos o sea, ejemplos, ves, ¿quién sabe directos, entre, entre canales, entre claro, canales. podemos apoyarnos y... De ahí sale algo positivo de Igual forma agradecer a toda la gente de la comunidad uh -huh. Wolf Team Latino Ya que sin ellos no hubiéramos estado aquí Agradecer claro. a todos mis suscriptores En realidad mandarle un, un gra eh, Gracias a todos ustedes por siempre estar Apoyando y ya saben gente Tienen que compartir siempre los directos Tanto de claro. Wolf Team Latino o de toda la comunidad Que siempre estamos ahí apoyando Y sobre todo estar atentos al fanpage de Wolf Team Latino Todos los jueves y obviamente las transmisiones Van a ser publicadas desde su fanpage y les agradezco todo de mi parte, gracias por el apoyo que me han dado por las votaciones y bueno, espero verlos en un próximo encuentro, en un próximo torneo y como lo trato de decir, eh, me gustaría formar un equipo, sacar un pry o capaz presentarnos en un torneo yo con Tunky y formar algo bueno, netamente novedoso y que capaz podemos dar la sorpresa y nos podemos enfrentar a los prizes más fuertes, uno nunca sabe. Y sería una buena opción, cosa que yo netamente por mi parte acepto la verdad para formar un equipo. Bueno, ahí está, la propuesta está hecha, entonces sí. ya es cuestión simplemente que se pongan de acuerdo en el interno. E igual agradecer a ambos por eh, venir, por participar, por de una otra manera eh, demostrar, ¿no? Que Bolsin hay habilidad, hay skill, hay estrategia. Hoy hemos visto un despliegue total de juego, la verdad, ambos muy buenos jugadores. Independiente, independientemente del resultado, ambos son muy buenos jugadores y yo sí. espero que ustedes chicos que están mirándonos a través de las ondas de Bolsin Latino en Facebook a emular, ¿no? Es alguien que con uno la práctica, con la constancia. Pueden llegar a participar y forjar un equipo Interesante, así que igual Prontamente mayores noticias sobre eh, Torneos como este para todos Ustedes en los próximos, bueno me imagino porque yo me mira, que va, ah, que estás hablando <risa> <risa> Pero prontamente puede ser eh, Que sí, yo, yo les aseguro papos que se vienen Sorpresas muy, muy, muy interesantes ¿eh? la, la segunda edición, edición. Ah, no lo sabes Confirmatres, confirma. Era eres no, la beta Ah, es la beta, Azu, ah, la beta. La beta. Ah, listo, ya bueno, tres <risa> así ¿En Rusia? en Rusia Ah, listo, entonces ya confirmado <risa> con, Contra los amigos de Turquía ¿Con lo, a, con lo Rap? Ah, listo. Ya ¿Qué ¿será? Bueno, nada. Agradecer a todos ustedes y bueno, pasamos a la premiación entonces. Luciano está que agarra las cosas y se quieren ir, no. A ver, permítame, papu. Ahí está. Eh, entra la manita. La, ya, este, este es para, para, mí, no. Ya, este es para quién. <risa> ya. A Pero ver. No presentemos, ¿no? Primero presentemos. Primero presentamos. Gracias, a Halo Gaming, nuevamente por apoyarnos en el torneo. Aquí están los premios que nos han soltado. Para los ganadores del torneo, porque ambos son ganadores, voy a decirlo En el primer caso, es eh, el amiguito King Cesar Por ganar el torneo, se lleva su combazo Razer De Haleon Game Y por parte de ya Tungitayas, puede el Soto Pungitayas La verdad pero no, ya no iba, por ya mi perro, todo eso así, pero para salir de no sé. Como que sale todo así Aguardiente <risas> a <la bol> <risas> No, no, no, no quiere decir eso. No <risas> ah, sé, no sé. Eh, bueno, además eh, del premio en efectivo para quien César también se lleva el amiguito eh, Tunky, es eh, me 50 parece 50k, 50k de cash, si de cash y itens. Todo el pack por 30 días Igual que, que, que, que tú, papu Así que tan ganadazos, papu, la verdad Así sí. que agradecer nuevamente a, sí. a Halion Gaming Agradecer a Softnik, sin lugar a dudas Agradecer a Walt y Latino por confiar en el, en el proyecto y bueno, nada, seguir adelante, que eso es lo que queremos, ¿no? Sí. Más competencia para todos ustedes y nada, más noticias a través del mismo Facebook. Uf. Nada, con otros algo más que decir para ir terminando la transmisión del día Un de saludo fuertemente para la provincia de Barranca, para todos los Land Center que hay ahí y también a Pativir, en y en Paramonga y en Huacho que están ahí atentos en la transmisión. Y nada, de mi parte muchas gracias a todos los que han visto la transmisión, los que han estado atentos en mi, en mi comunidad también. Y bueno, tú que algo más que aclarar. Sí, en realidad quiero mandarle a toda mi gente un saludo ahí a Takome, eh, ahí a Maurizi, a Armani, eh, <risa> a, a Eric y a Alexander y todos los amigos que siempre nos estamos conectando eh, por Sky, ¿no? Ahí Interactuando siempre en los directos, ¿no? Y agradecer a cada uno de, de ustedes en realidad, ¿no? Por el apoyo. Hasta ahora sigo nervioso. <risa> <risa> Nada, papo, un saludo para todos <risa> ellos sin lugar no a dudas. Y nada, con nosotros será hasta otra oportunidad sí. Bueno, pues nada, agradecerles nuevamente a todos Ustedes por la sintonía y con nosotros será Hasta el próximo jueves con más noticias de vuelta ¡Chau, chau, Chao, chao Chao, nos vemos